Hola gente de youtube ¿cómo están bien al pedo sí, igual que yo y ok esta vez vamos a reaccionar a una batalla animada de Gogeta versus Bears que Bears obviamente <ríe> es un fan animation del canal UHG Animation así que vamos a reaccionar este rápido que es un video que bueno me pareció notificaciones me ha recomendado youtube y a ver voy a ver de vida miniatura así que parece que va a estar buena esta animación así que los creamos lo voy a reaccionar ahora así rápido y a ver ok ahí empieza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 Let's no. Ok. Continuada. A ver no, otro mismo. Ok, sí. Muy bien, ok. Está bastante genial este. Me suscribo por poco bastante de animación ok otra parte no no hay esta es la última que ha salido hace poco y bueno acá hay varias a varias peleas de distintos personajes unas animaciones distintas pero creo que lo vamos a dejar otra ocasión que yo voy como 7 minutos grabando si no se me queda muy largo y ok si se si pinta seguir recibiendo más vídeos de esto si no hasta ahí nomás y bueno gente si por lo menos te entretuvo un poco este vídeo puede darle un me gusta y Compartir el video con tus amigos y suscribirte a este canal para varias reacciones Y también eh, gameplays que voy a jugar de vez en cuando al, alguno por ahí, uno de, de PSP, otro de, de alguno de PC Que bueno, ya con el tiempo de re, revelaré que juego sea ¿no? Y también varias reviews que estoy haciendo Que capaz de subir el mes que viene, no sé me está llevando un poco de tiempo, pero bueno, eso no importa Y bueno, si te ha gustado el video dale un me gusta, compartirlo suscríbete y bueno, yo me despido. Eso es todo. Bye.